Hoy celebramos junto a los que se emocionan y a los que hacen que nuestra vida sea una gran fiesta. Laika, por más momentos peludos.